Hola. Gracias por la visita. Para hacer el signo más menos, tan solo tiene que mantener pulsada la tecla de Alt, la que está entre el espacio y la tecla de Windows, mientras teclea los números 0177, ojo, que solo funciona con el teclado numérico. Al terminar con los números suelte la tecla Alt y se introducirá el carácter mencionado.